que es un convenio marco, donde la idea es que una de las instituciones eh, más importantes de nuestro territorio, como es Caproen, articule con el INTA para llevar adelante en conjunto acciones en pos de la fruticultura. Esas acciones tienen que ver con fortalecer la articulación entre los organismos de este acuerdo para impulsar la integración con otras entidades intermedias de la región impulsar un program, el programa de mejoramiento de la estación experimental y realizar gestiones conjuntas entre organismos públicos y privados que contribuyan al desarrollo de la economía regional de, la, de esta economía regional de la provincia de Buenos Aires. Y el cuarto es concretar un plan de capacitación y eventos. El paso siguiente es conformar este equipo de trabajo que es el que va a ir marcando las actividades que vamos a ir haciendo en conjunto o le va a dar, ir dando forma a lo que ya es un orgullo, Alejandro, estar aquí presente como para poderlo firmar. Eh, felicitaciones, Laura, por haber este, concretado la, la, la, las formalidades para que podamos estar en esta instancia. Y bueno, una vez puesta la firma, vamos a seguir trabajando, nada más que en un marco mucho más, mucho más intenso. Nosotros de la Cámara queremos agradecer a, a la institución de Arinta a toda la gente que ha trabajado hace dos años que estamos trabajando con esto. Ahora se cumplen dos años y finalmente salió el convenio de cooperación entre la Cámara y, y el INTA. Y esto nos va a generar una sinergia, nos ha generado, ya en estos, en estos años lo hemos puesto en práctica, nada no más que ahora lo estamos plasmando en un convenio con la letra, y firmando. Esto lo que hace finalmente es poner en un papel cosas que hemos venido haciendo y muchas otras cosas que... Que, que incluso hace un rato, no es cierto, esta, esta cuestión del relacionamiento con la provincia, qué sé yo, también es algo que se marca en este tipo de actividades. Que me parece importante haber terminado, no es cierto, por lo menos en esta etapa y que esto nos abre una puerta como para poder entonces sí pasar a cuestiones ya mucho más específicas, una no puerta.